Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo. Vamos a iniciar nuestro día, nuestra jornada, este día miércoles en la santa presencia del Señor. Los invito para que nos encomendemos a Dios. Vamos a, a poner delante del Señor el proyecto de este día, la diligencia que haya que hacer. No sé. Cada uno en su corazón sabe qué va a ser el día de hoy, qué ponemos en las manos del Señor, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro trabajo. Amado Señor, nos ponemos en tu presencia. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Comprendan que si supiera el dueño de casa que qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó, «Señor, ¿ha sido esta parábola por nosotros?» Él respondió, «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes». Pero si el empleado piensa, «Mi amo tarde en llegar» y empieza a pegarle a los mozos, a las muchachas, a comer y beber, a emborracharse, llegará al amo ese criado el día y la hora que menos piense y lo va a despedir, condenándolo a la pena de los que son infieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá a pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, mucho se le exigirá. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, la fidelidad. Vimos una época de traiciones de doblez, de lo que más me convenga. Y el Señor hoy nos, re, nos vuelve a eso original, a eso propio, la fidelidad. Ser fieles. En un mundo de tanta infidelidad, de tanta apariencia, el Señor nos invita a usted y a mí a amanecer de una sola pieza. Y nos recuerda esta última frase, mis queridos hermanos, al que mucho se le dio. Mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá que el Señor dé la gracia y a todo ese amor, a toda esa bondad que Él ha tenido para con nosotros. ¡Feliz día para todos! El Señor los barrio y los proteja